Buongiorno! Da Pablo, el giorno de hoy, un nuevo entrenamiento. Voy a hacer el mejor workout para meterte en forma. Este workout te sirve para bruchar, per tonificar y para meterte en forma. Reitero, si tú haces esto de 2 a 3 vueltas a semana, mínimo por 4 meses, vas a ver grandes resultados. Si tú haces no, si lo que te digo yo, en 4 meses y no hay resultados, yo cierro el canal. Sí, ¿eh? sí ¿eh? porque si tú puedes ayudar a un objetivo, debes ¿eh? meterle un poco de empeño y disciplina. Importante: una sana y correcta alimentación, ¿eh? meterle ejercicios aeróbicos. Pero el giorno de hoy con este workout ¿eh? es muy interesante. ¿Pero qué interesante? Porque vamos a, a elaborar 30 segundos con, con el manubrio, donde vamos a, a tonificar nuestro cuerpo. Y en la pausa, que será una pausa activa de 15 segundos, vamos a hacer un poquito de, de movimiento, vamos a hacer un poco de burpee. Eh, siempre de, de, de corta, lo importante estar en movimiento. Si tú no no, no a estar en movimiento, te fermes, aspetas las señales e inicia eh, el, el ejercicio que continúa. Ok, yo cuesto, lo voy a repetir tres volte, tres volte, tres volte. Tú a casa lo fai cuatro, cinco, y trae, ta, vedrai ta, ta, esos resultados. Ahora eso que está arribando diciembre y qué medio de, de estar siempre en forma. Tú cura tu salud, aunque curas tu belleza, tu cuerpo. <risa> ok aprovecho para que, para las personas que están guardando con este video, si tú aún no te has inscrito, escríbete a eso. Lázame tu comentario. <risa> Méteme mi like, no dislike, no te des viajes, O escríbeme, Pablo, voy a un entrenamiento para la gamba, lo fachamos, un entrenamiento para el gómito, lo fachamos. Voy a encontrar el fidanzato, que era lo pasé yo. Pero te ayudo a crear buenos hábitos. Ok, vamos a mover un poquito los brazos. Brazos, brazos, brazos. En dietro, en dietro, la espalda. Avanti, avanti. Suben, yu. Muevo el pie. Estamos enviándole una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física. No podemos iniciar súbito así porque nuestro cuerpo no es una máquina. Debíamos darle un poquito de, de movilidad. La, enviarle la información a nuestro cerebelo que vamos a movernos, así hacemos el alineamiento más più, più eficaz. Ok, ok, piego. Nuevamente. Ah, ok, vamos a parar 30 segundos de, de labor o de esfuerzo con 15 segundos de recupero. Será un recupero activo. Ok, perfecto, perfecto. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que no manque la hidratación. Muy bueno, muy bueno, con sabor a naranja, a naranja en español. Ok, voy a checar mi timer, voy a buscar mi timer, mi timer, aproximadamente, esto dura 27 minutos, donde, donde vamos a, a, a razonar, a meterte en forma como un gladiatore. Ok, prepárate, 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primo ejercicio, guarda. Va. Ta. Y e descendo. Ok. Cambio, cambio, cambio. Cierro, abro, ta. Ta. Chudo, abro, descendo. Su. Ta. Chiudo, abro, toco. Su. Nuevamente. Ta. Ta. Ta. Su. Aperta. Ta. ¿Ah? cambio su su okay perfecto perfecto vamos a hacer un poquito de, de, de, de skipping skipping skipping skipping el puesto skipping ta ta ta vamos a hacer burpees burpees burpees con el peso burpees con el peso burpees con el peso vádalo para vádalo para ta ta sí echando ta, ta sí baliata, donde baliata ok, gamba su su la gamba su la gamba su la gamba su la gamba su la gamba su la gamba su la gamba si, si si próximo, próximo esquina, esquina a ver, pa. Aterra, salgo Aterra, salgo Aterra, salgo Aterra, salgo Aterra Ok Costa, costa Costa Va 1, 2, salto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio. Uh. Continúa. Continúa. Sí. Aterra. Toca. Salvo. Toco. Salvo. Toco. Salvo. Toco. Salvo. Lo puesto Lo repito tres veces. Tres veces. Talón de dietro. Talón, talón, talón. Ok. Adómen, adómen, adómen. Va. Salgo Salvo. Salvo. Salvo. Salvo. Salvo. Okay, sí Ok, va Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Ok, ok Si va, si va a fondo. Uno, cambio, cambio, cambio. Tra, el ginocchio. Más esporta abajo. Bloco, Bloco y haciendo. Bloco y haciendo. Bloco y haciendo. Bloco y haciendo. Bloco y haciendo. Bloco y haciendo. Sí. Bloco y haciendo. ok Va continuo guarda corsa, esquipi, si, sí. mantente, mantente, pausa activa, pausa activa, si, sí. pausa activa, andiamo con espalda, va, lento, rete guardar, va, peto avante, me ayudo con la fuerza que de la tome, Sí. Uh. Ok va. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, ciudo. Abro, cudo. Abro, ta. Ok Vamos a pagar un poquito de bichipiti. Concentrado, madre El gómito va internamente a la coche. posible un poquito de Sí. Concentrate. Corsa corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Sí, sí, punta de pie. Punta de pie y luego cambiamos de, de brazo. De brazo. De brazos. Sí. Ok, va. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Sí. Sí. Sí. Vamos a meterle en la pausa, John Pinja ya John Pinja John Pinja John pin, ya. Yo pin ya. Ta. Ta. ta ta ta ta ta ta ta sí, sí. Rusia, sí. sí. Rusia, Rusia twist, Rusia twist ta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 orario, per corale, per corale, per corale, per corale, per corale, per corale, per corale, per corale, per corale, per corale, Ok, ok, ok, andiamo, andiamo. Ta, toca, ta, toca, ta, toca, ta, toca, ta, toca, ta, toca. Ok, su, esco assumo, esco asumo. Esco, esco asumo. Isométrico isometría isometría resiste resiste resiste resiste esquina directa ah. guarda guarda guarda guarda de frente guarda de frente 60 60 ok un poco de corseta un poco de corseta habíamos fatto ya nuestro primo round nuestro primo andamos a repetirlo nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente ok Cuál vale inicia? Bueno, ta, ta, ta, abro, queudo. ta, ta, echando, Auro chiudo. ta, su, aterra, Auro chiudo. prendo, su, ok, ta, ta, prendo, su, uno, due, prendo, su, aterra, ok, Ok, va, va, va, Muévete, muévete, muévete, punta de pie de punta de pie de punta de pie de ¿cuál pantino topo? Burpees, burpees, sí, burpees, burpees, burpees, sí, aterra, sí, aterra, sí. aterra. Sí. aterra. Sí. cambio, cambio, cambio, Ta, su, se, ta, ta, ta, ta, cambio, ta, ta, su, cosa, cosa, cosa, cosa, punta de pie punta, punta, resiste, resiste, cambiamos. What up? en basú. Ah, resiste, andiamo a cambiar de brazo concentrate concentrate se sente la energía se sente. no mola más, no mola más. si, si sí. te sí. la fai te la fai, te la paz, dai, right. fuerza, forza. Vamos a parar un poquito de, de cabina. Ah, cabina. Cá. Ah, dopo. Sigue. Abdomen. Abdomen. sí, Abdomen. Abdomen. Sí. avante Avanti. Dietro. Avante. Dietro. Avante. Dietro. Sus. chiudo, avro, chiudo, avro, chiudo qual sigue? a fondo, a fondo, a fondo va, Va. guarda, blocco e scendo blocco e scendo, blocco e scendo blocco e scendo, blocco e scendo blocco e scendo, blocco e scendo. Vamos a dar un poquito de movimiento De la, la mano La pera, la pera La pera, la pera Esto pandeamos con espalda Hombros Piego el ginocchio. Ah. Sí. Sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. Ok. Sí. ¿Cuál Continua. Corsa, corsa, corsa. Vamos a parar corceta. Corsa en el puesto, corsa. Punta de pie. De pie, de pie. Punta de pie, de pie. Estoy sudando. Estoy sudando. ¿Cuál continua? bicipiti bicipiti bicipiti. Dale, dale se la fai lentamente, lentamente. Si, sì. sí, sì, concentrado. Dai, ta, patada, ta, su, su, ta, calcio, ta, tira, su, tira, su, tira, su, tira, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. No se mola más, no se mola. No se mola más Vamos a parar un poquito el saltelo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Abdomen Abdomen Continua, pettorali, pettorali Vamos a fare questo Tra e scendo Tra, salgo e indietro Tra e scendo Salgo e indietro Salgo e scendo Salgo Dietro. Tra e scendo Salgo Dietro. Tra e scendo Salgo dietro. Yo pin ya. Déjame decir que. Squad sumo. Sumo, un poco de isometría. Ah. Sí. Sí. Squad sumo, sumo, sumo, sumo, sumo, sumo. Abro, abro, abro grande. Ah. concéntrate, concéntrate. Soy un gladiatore voy a de la victoria, debo usar de la zona del confort. Seis grandes, me piace, me piace, me piace, me piace, me piace. Vas a ver grandes resultados. Todo en esta vida un precio. Tú estás pagando el precio. Me piace. ok, ok, Va. Toco pies, toco pies, toco, toco pies, toco, toco, toco pies. Vamos a iniciar de capo, de capo. Último, último round, último round último ramo. Abro. Echendo. salgo, ta, ta, ta, prendo, salgo, ok, ta, ta, cambio de brazo, ta, su, ta, ta, prendo, ta, perfecto, sí, si, ah, Miquela, ¿cómo andamos, Miquela? Sí, si, sí, si, ta, ta, Sergio, ok. Vamos a cabina. Sube la gamba. Abro grande. Abro. Abro grande. Abro grande. Abro grande. Abro grande. Sí. El bulpis, el burpee. El matador. El matador. ¡Das! Ah. Ah. es más difícil esquina esquina vamos a hacer una modifica vamos a ver un poco si en pie en va esquina siempre directa tira tira tira tira tira tira tira ah. Forza. andiamo andiamo andiamo andiamo Andiamo, andiamo, si, sí. si, sí. si. Sí. Mano toca el ginocchio, toca así. Toca gamba, mano toca gamba, mano toca gamba. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Kipi, no yo pilla, avante, ta, lato, avante, lato, avante, lato, avante, lato, avante, lato, avante, abdomen, abdomen, abdomen, salgo, salgo, salgo, salgo algo Sí Sí continua Te la Mano toca talón Okay, a fondo y avanti, a fondo bajó un diamante, bloco y echando continúa Ok, abro grande. Mando contrario, pitoco, pido de contrario. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Espale, espale. Vamos. Tú no compites conmigo, tú compites con tu exceso. Sempre si sarà uno più forte, o più debole. Si. Sì. sì, sì, ah, Forza. Corsa, corsa nel posto, corsa. Punta dei piedi, punta dei piedi. Andiamo con bicipiti, bicipiti, bicipiti, bicipiti. Profundo, profundo, brazo, vale. Tú lo puedes hacer en que se luto en una sedia. Yo porque no te lo Adelante. da, Cambio, cambio, cambio. Pa. avante, va adelante. Gamba su. Gamba su. Da. Nuevamente, da. Da. Cambio, cambio, cambio. Manca poco, manca poco para finir. 2, 2, 2, el primero que hemos fatto, 2, va, 1, 2, va, 2, 1, 2, solo 1, uno. 1, uno. solo 1, uno. vamos a poner 2, 1, 2, ok, cuál se continúa, abdomen, abdomen, Russian twist, Vamos a meter un, un alto de abdomen, un alto de abdomen. Mano, me chido el glute. Que todavía el control de la gambe Sí. Fue el continuo pector, al el pectoral. Ok, voy a pa'. Salgo. Dietro. Tra, extiendo. Salgo. Dietro. Salgo, extiendo. Su, en dietro. Tra, tra, tra, el dietro, ta, Echendo salvo, dietro, ta, Echendo salvo, el dietro. <coughs> Nuevamente, uno, dos, cambio, uno, dos, va, uno, dos, cambio, uno, dos, cambio, uno, dos. Possumo, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Casi facciamo così. Uno, due, tre, quattro, cinque, va, sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Ah, dodici. madre de dios, madre de dios, pensaba que no principio, pero lo habíamos hecho, gracias veramente a todas e las personas que han hecho este entrenamiento, un workout para demagrir un workout para meterte en forma, un workout para mejorar tu salud ok, ¿Qué me dices sì? de, de Dai. si, echamos un poquito de estrés, si está si está un poquito estrecho si está, si está esta pared un poquito estrecho para la parte superior y la parte inferior ok, piego una gamba gamba directa y escendo lentamente cambio cambio, Tú te due, sin pegar el ginocchio con dos dita toco a tierra. Inclino un poquito dentro de la testa. Ok, ahora. Encluzo una gamba. Encluzo una gamba sin apagar el ginocchio y diciendo... Cambio, cambio, cambio, cambio. Oiga los bambinos, los bambinos, el futuro, el futuro. Ok. Perfecto, perfecto. Ahora eso. Si no hay equilibrio, mete la mano sobre la sedia. Su, su el muro. sobre la puerta. Cambio. Sus balcones. Su la fidanzata. Su el marito. O la molia. O la compañía. Ok, dietro, dietro, dietro. Cambio. Cambio. Piego il ginocchio, schiena dritta, di faccio dietro Cambio. Ok, sempre piego il ginocchio e facciamo questo così. Cambio. Ok, perfetto, un pochino la parte superiore. Mano al gomito tiramos una piccola presión de dietro cambio avanti cambio avanti cambio avanti tú a casa lo fai con più con più tiempo ok ok ok avanti ok ya cueste echamos così avanti cueste su indietro abro chiudo abro chiudo espalda dietro. avante, suben, you. por el giorno de hoy habíamos finito. mil, miles, miles. gracias a todas las personas que han guardado este entrenamiento este y a las personas que se han inscrito, gracias veramente y tú que sé que me segue, muchos saludos, muchos, muchos de cuore, de cuore, de cuore, Pablo